Da igual, que me llamen loco, si busco mis alas para volar. Mentiras que se crecen por defecto, sin perderse los bellos de su interior. No seré el mejor padre del mundo y aunque tu lágrima no veas caer No seré el peor padre del mundo y en tu mundo seré el mejor padre que pueda ser ¿Qué pueda ser? ¿Qué pueda ser? ¿Qué pueda hacer? Si sobrevivo como puedo un tiempo, si encuentro mi manera de escapar. Si sobrevivo como puedo un tiempo, que más va ser un loco más. ¡Mentira! que se crecen por defecto, olvidándose el de mi corazón.